Y los lodos, los fangos, son muchísimos. Caso Ere, Curso, Edu, Invercaria, Fondos Jeremy, Bahía Competitiva, Caso Marisma, Fundación Guadalquivir, Soborno, Comunicación de Alcalá de Guadaira, Desfalco de Almencilla, Alcollar, el caso del Cartel del Fuego, el caso Serrallo, el caso Nazarí, ahora estoy hablando de otra parte de la bancada de este pleno, el caso Poniente, el caso Amat, el caso Góngora, el caso Lula del Río, el caso Mija, el caso Espartina y estoy hablando de otra parte de este pleno. Con este panorama de verdad no era necesario tener una oficina de lucha contra la corrupción que fuera independiente de la propia Administración. Esa oficina anticorrupción debería servir también para prevenir los casos de corrupción vinculados al Partido Popular, que también lo hay. Si es que una ardilla se puede pasear por Andalucía desde Almería hasta Huelva sin tocar el suelo caso por caso de corrupción en esta tierra. Y ustedes ponen sobre la mesa una oficina anticorrupción que depende del Gobierno al que tiene que fiscalizar. No tiene sentido.